Señores, en medio de dolor y llantos, dan último adiós a la arquitecta Leslie Rosado. ¿Eh? Tres días pasaron desde la, que la vida de la arquitecta Leslie Rosado se tornó gris y a su vez manchó del mismo color los corazones de sus familiares. Ha llegado y quienes este martes le dijeron adiós entre dolor y el llanto. Con solo 15 años, la mayor de los tres hermanos se armó de valor para decirle a su progenitora que cuidara de los más pequeños e intentaran darles el tiempo, amor y cuidado que ella recibió. Yo intentaré ser una madre para ellos, intentaré parecerme a ti lo más posible, declaró. En medio de pausas para respirar por la intensidad de sus sentimientos, Nicole recordó cuando su madre fue víctima del disparo que le cegó la vida. A ella... Y a quien sería su cuarto hermanito. Bueno. Es triste, muy triste este caso de la arquitecta. Y esa... Estando embarazada y ella presencia la muerte de su madre. Es algo que no quiero yo imaginarme porque yo quiero morirme primero que mi madre. Yo quiero Dios que lo tome en cuenta eso. Y yo me quiero ir primero que mi madre. Vamos a ver el video vivir con ese momento en mi cabeza y solo me pregunto una y mil veces qué alternativas pudiera haber hecho yo en ese momento para protegerte como tú siempre me has protegido a mí mami y me quedo sin palabras porque es tan difícil saber que yo no puedo haber hecho nada que iba a pasar. Y yo me pregunto tantas veces en mi cabeza ¿Por qué me dejaron con vida para vivir luego de esta tragedia tan grande? Me lo pregunto cada minuto ¿Por qué a ti? ¿Y por qué no a mí? Señores, ahí están las palabras de su hija Es lamentable y esperemos en Dios que este caso se resuelva Ayer vimos y comentamos que, el, el, que el que estaba manejando cuando fueron a llevar a la clínica uh -huh. está detenido, el conchero. Sí, así es. ¿Eh? Eso es algo muy lamentable. Y Dios tiene que darle fuerza a esta familia, tanto a los padres de Leslie como a sus hijos, para aceptar de que su madre no estará. Eso es verdad. Eso es algo increíble, algo que uno se pone a pensar y no le encuentra la lógica o tal vez un, arran un arranque de, no se sabe, porque usted se sienta, mire, usted se sienta en su casa tranquilo y se pone a darle mente qué fue lo que pasó en ese caso. Sí. Y es una película. Usted no encuentra cómo sacar la síntesis, sacarle un, un beneficio que uh -huh. usted se pone a pensar lo que no es, porque cómo usted va a matar a una gente en presencia de su hija. Está bien, sí. Si hubiese un disparo de allá para acá o, o, o un intento de, de cualquier cosa, pero sí. matarla porque sí. Y después llevarla también a, a lo que es la clínica. Entonces nosotros como jóvenes debemos ver esto de ejemplo. Debemos ver esto de ejemplo, que debemos cuidarnos también de, de, de muchas cosas que pasan en la calle. ¿Entiendes? No, eh, le, eh, la, ¿Cómo se llama la niña? Le, eh, no, la niña no, no tengo el dato de Pero ni, ya, una, ya es una adolescente uh -huh. sí. O sea, ya es una adolescente 15 años creo que ella va a quedar ya traumada O sea, sí. vivió algo en su adolescencia la, la pérdida de su madre En vivo ay. Y algo que, que, que, que ningún ser humano quisiera Como ella dice, queda vivo Para pa, atormentarse pa, pa No, y que también, eh, la corta o la larga Su hija, su padre No Está bien, le puede cantar 30, 40 años. Sí. Pero ese vacío va a quedar, ese dolor. Usted no va a buscar conformidad con una condena. ¿Entiende? Ese vacío va a quedar, nadie va a ocultar eso. Y, y es muy lamentable que estemos en el 2021 viviendo esta situación. Porque cuando yo estaba pequeño, se le tenía miedo a la policía también. En sí, cuanto a eso, siempre, y ahora, siempre. Y ahora nosotros estamos en lo mismo. Redacto: no todos los policías, no todos los policías, pero la gran mayoría es así. Y es, paz a su alma y conformidad a los familiares. Así es. Mira, tenemos también las declaraciones del esposo de Leslie Rosado, que ahora es viudo ya, pues hablando en el medio del sepelio de su esposa vamos a escuchar gracias por los tres hijos maravillosos que procreamos y por el cuarto hijo que se va al cielo contigo yo me voy a encargar de estos tres y te prometo y te aseguro que nada le va a faltar mi amor y mi vida serán para ellos y para dios Bueno, señores, ahí, están. ahí usted vio parte del de esposo, ver un hombre de esa manera llorando por su esposa, por la tragedia que sucedió. Miren esa imagen también. Es una imagen que parte el alma, que deja a cualquiera sin, sin deseo hasta de comentar eso. si sí, sabes El, lo que está pasando hay veces no que es inocente, que porque es que ella inocente. ella va a preguntar ella va a preguntar sí. ella Así va, va ser, a preguntar va, va a ser muy duro para para la familia de Leslie y tam, eh, o sea y también para todas aquellas personas que han perdido a un ser querido en, en circunstancias como esta ya sea que un agente de la policía estuvo por ahí haciendo algo ¿O que un agente de la policía se extralimitó en su accionario? No, no, su y, y también o sea, como, dice, que... como dice Jesús Domínguez aquí, que son dos familias destrozadas uh -huh. por un enojo o quizás por otra cosa. ¿Me entiendes? Porque, tanto Porque la... el otra cosa es, es que se está debatiendo mucho y que... Claro, sí. que la gente está preguntando qué uh -huh. qué es, eh, qué fue lo que pasó ahí. También ese caballero que cometió ese hecho uh -huh. tiene familia tiene hijos también entonces esa familia va a sufrir también, es, es lo que dice nuestro amigo aquí Jesús Domínguez a veces nosotros de, debemos tomar una actitud pensante después que usted tiene hijos, usted tiene su familia, usted, tiene, usted debe de pensar a, a, hasta, hasta para emitir un comentario que no le perjudique eso es sí. lo, que, lo, lo que hay que hacer porque ahora dos familias destrozadas porque si tú un hermano de ese, de ese caballero, usted no lo va a desamparar, por más malo que sea, o la mamá de ese caballero, tiene que ir todos los días a, a visitarlo, tiene que ir a llevarle la comida. Es porque es su hijo. Uh -huh. Para las madres puede ser el hijo más malo y ahí va a estar siempre. Porque dicen, y es cierto que la, la única persona que no desampara son, la madre. son las madres. Y cuando comience la cuestión, o sea, ya fue aplazado para mañana, pero a partir de mañana y, todo, y todos los días que vengan, va a venir un proceso judicial y va a ser difícil también para las dos familias. Claro, o sea, porque ¿cómo, cómo va óyeme. un familiar a, a presentarse al juicio? ¿Mm? Un ejemplo. La madre de él o un hermano que vaya a, presentar, a presentarse en el juicio. Es algo difícil porque va a haber... una. Va a haber una inmensidad de reporteros. Claro. Eh, va a haber familiares de, de la otra parte que a veces no entienden la situación por el dolor. Sí, porque va a ser también, te aseguro que va a ser un juicio que va a tener una carga mediática igual que el caso Emily aquí en Macorís y eh, Como otros casos también, incluso con los casos de justicia que involucran a los ex funcionarios de, y actuales funcionarios. O sea, va a ser algo difícil para las dos familias vivir eso. Claro. Y que para una sociedad que ya está... Eh, muy saturada con tantas sí, pero cosas. Pero yo pienso que debe, debe hacerse una investigación a fondo, profunda, con este caso. Sí. Porque están saliendo muchas... Claro, mucha, muchas especulaciones. Muchas especulaciones. Ahora digo que si sí, el muchacho que era un delincuente que atracaba. Entonces hay muchas cosas no esclarecidas que tienen que aclararse. Claro. Si el hombre era policía, si realmente pertenecía a la policía si realmente andaba atracando, si realmente la, la mujer que andaba era la supuesta esposa o no era la supuesta esposa, tiene que, tienen que irse aclarando todo ese tipo de cosas porque hay muchas cosas que lo que hacen es que confunden a la gente. Ahora está saliendo de, que, de que, que el hombre, que la mujer que andaba, que no era la esposa, que tiene otra esposa, ¿sí? Y que la que andaba con él era la que le ayudaba a atracar. Eh, que si yo que, que el chasis del motor, que, si, ¿tú que está como alineado, algo así, uno, sí, no un, limitado, limitado. Entonces limitado. hay muchas o sea, cosas que van saliendo que la luz ovario, y sí. tienen que ir aclarando. No, no, y que son cosas también que, que en las redes, o sea, que en las redes eh, surgen muchas cosas. Que la policía debe investigar. No, en, la, en, la, en, las redes, en las redes, cuando surgen este tipo de casos y también cuando pasan en cosas de la farándula, que nosotros lo hemos hablado aquí, se revelan cosas que nosotros ni siquiera sabíamos y que las autoridades ni siquiera saben. Claro. Óyeme, hay un equipo de investigación en las redes sociales dominicanas, no, no, no, no, no las no, redes claro, sociales Claro, claro. En las redes sociales dominicanas hay un equipo que Debía ni el de FBI le la llega. policía Una, investigadores. Óyeme. Es la miedo que, que uno le no, tiene, no, porque no, uno increíble. suena, uno con cualquier sonido suena y le sacan cualquier, cualquier vaina y ven acá. Por, eso. Es lo, es, es. lo más extraño en este caso, que si es, verdad, si es cierto, como dijimos ahorita ayer, que él impactó a su familia, ¿dónde están los heridos? No. Los niños. Y claro, ellos. No, no, porque el que, él dice que lo, la chocó, verdad, que ella sí. lo chocó, pero tiene que presentarse alguna herida, la, la, la esposa con algún peladito, algún moretón, ¿Por qué es que se cae de un motor? Tiene que... Uh -huh. Tiene que tener algún rastro, una cámara por ahí donde... donde un morado. Fue el Pero la guagua lo que tiene es un golpe atrás, no adelante Saludo a Alberto Payano, Maite Martínez, que están con nosotros también, opinando sobre el tema. Y, mira, ahí tiene que estar una investigación de la DGC. Ahí tiene que estar una investigación de lo que pone en la cámara, porque Santo Domingo... Yo he visto que hay muchas cámaras, muchas cámaras. En, en los palos de luz, como sí, la están sí. instalando aquí. Aquí hay, el 9 otro también. aquí hay otro, por allá yo he visto mucho. Sí, y eso debe ser investigado también. Para que el pueblo dominicano, que está muy pendiente de este caso, porque a veces aquí se hace justicia porque el pueblo se tira a la calle, se coge los casos para ellos. Entonces, para que el pueblo esté tranquilo. lo Buenas. A su orden. Bendiciones para ustedes tres. Hermano mío. Saludos. Miren esto. La sociedad está tan perdida que yo vengo de Santiago en el carrito mío, de buscar a mi hija que viene de los Estados Unidos. Ella vive en Boston. A las tres de la tarde vengo yo por el camino de La Vega a entrar el pino en mi carrito, pongo yo las licionales. Y viene un tipo por atrás, es una Jailu 2021. <tose> Oye. Pan Y me choca, me parte la mica a mi carro, me desmonto y yo le digo, mi hermanito, ¿por qué usted hace eso? ¿Qué le pasa a usted? Me dice, que ¿Está bien chocado lo que tú creas? Digo, mi hermanito, no hable así, que yo tengo mi seguro, usted tiene un seguro, vamos a la mes que nosotros resolvamos y no hay que pelear. Yo estoy paniqueado, usted sabe, porque a mí me chocan por atrás. A ver con qué intención, porque mi hija viene de los Estados Unidos, no hay que traer dinero, pero puede ser un intento de atraco. Claro, ¿Y tú claro. ¿Sabes lo que me hicieron los tres tipos que andan conmigo? Me dijeron, está bien, sigue, sí, me van a poner la mesa. Digo, pues está bien, mi hermano. Pam, pam. Y me callé, y siguieron volando, me sacan pistola. Oye, si yo he a sacado a la mía en un momento, o, me, o pierdo yo, yo ando con mis tres hijos, uno de 13 uno de 15 mi esposa, y yo, y mi hija que viene de los Estados Unidos. ¿Qué pasa? Si yo ataba como ellos me actuaron, que me ofendieron, me humillaron, ahí me fallan a tiro, me mata mi familia, ¿qué yo tengo que hacer? Poner la mica, el Rafi, digo, Rafi, ¿cuánto es la mica? Tres mil quinientos pesos la pongo, y ellos me la pistola la misma y se fueron huyendo. ¿Tú sabes? No, esa claro. sociedad que está perdida. Pero ahí no hubo motivo para que esa a ese, ese policía o ese cabo... Sacar el arma de fuego, tirar un tiro. Es así, a la bomba, es así, hermano mío. Luego, partirle el cristal y matar a esa niña, no hay por qué hacer eso. Ahí hay algo raro. Bendiciones de Dios. Para claro, muchas con gracias. gracias a nuestro hermano Julio César desde Pimentel. Un abrazo fuerte a nuestra gente de Pimentel Castillo, también arenoso. Municipios? Sí. un municipio que están activo con nosotros. Y es como, como él dice: aquí hay muchas personas que andan locos en la calle, que andan con lo malo, como dice popularmente hablando, que andan con lo malo arriba. Que usted no puede hacer nada porque que le sacan pistola, le sacan de todo y andan en grupo también y andan bebiendo y poniéndose la gente loca. Entonces, eso es lo que debemos evitar, como dice Yarisa Amarante, eh, que todas esas cámaras que hay en el transcurso, en el Santo Domingo, yo la veces que he ido en todos los lados, en los colmadones, hay cámaras en todos los lados. Ya eso no es algo de obsoleto como antes. Ahí hay cámaras en todos los lados, y deben buscarle una por una. Tú ves cuando lo buscan, cuando hay un atraco, que, que siguen el, el transcurso, la DICRIM sí. sigue el transcurso, así deben hacer en este caso. La investigación de ese caso tiene que ser completa y darle una respuesta a la sociedad, porque todavía, después de que, ¿cuándo fue? El sábado, ¿verdad? Sábado, domingo, lunes, estamos hablando ya cuatro días después, todavía hay interrogantes de ese caso y sí. nosotros queremos saber qué fue lo que, ¿Qué fue pasó, lo que pasó ahí, porque... Realmente. Porque hay dos versiones, la versión que dio la policía cuya fuente fue el implicado y otras versiones que andan por ahí y conjeturas porque este caso no es que se ve, o sea, no es que, por ejemplo, los, el vehículo de Leslie no es que está mostrando signos de, o sea, no hay concordancia entre el testimonio y entre, y entre, y entre la evidencia que conocemos ahora, eso es lo que Quiero decir, ya también, para, para también sintetizar todo. Una investigación no es que usted tiene que ponérselo. Usted va e investiga también donde él vive alrededor. En la vida social del caballero. ¿Cómo con, era, cómo era? con quién se juntaba, quién eran sus amigos. Una investigación. ¿Entiende? A ver el proceder, a ver, a ver su temperamento. <coughs> ¿Cómo era. Eso también va a una investigación. Sí. Así claro. Mismo, así mismo. Entonces, tienen que aclararse la cosa, porque el pueblo está confundido y quiere una explicación en contundente que, pues, que puedan ser aceptable para, para uno entender qué fue realmente lo que pasó esa noche. Si quién tuvo la culpa, si fue algo ya de, si era un asalto realmente, o si fue un, un incidente de, de, de confusión, porque obviamente... La, la, la joven que murió aceleró porque no se le va a parar a nadie se le va a para a otra gente que esté armado, vestido de civil porque tú no sabes si es un atraco entonces hay muchas cosas que tienen que aclararse lamentablemente esto pasó, esta mujer murió dejó niños y, y niñas eh, huérfanos uh -huh. un esposo viudo, una, se ve que era una familia muy unida, una familia muy bonita una familia que estaba ya en, en o sea que se bautizó ella, sí, como claro, la iglesia pues, de Marco, Yaroy, de Marco Yaroy, entonces, como cristiana sí entonces, entonces es lamentable que se sigan perdiendo vida y más de, de gente de gente así humana gente que se convierta a Dios por, por ejemplo como los pastores gente uh -huh. así que muera porque hay gente mala en la calle que debieran morirse y no se mueren entonces <risa> Ay, se mueren estas personas cultas gente de buen vivir con con, con, con claro. una paz espiritual no, pues, llevar la paz y solo también ocurre como como no, como hombre. te conté ahorita en los barrios también, y, en, y en la, eh, que también ocurren estos casos. Sí. Eh, por, por cierto, que eh, ayer se cumplieron tres meses de la muerte de los muchachos de Rabo Echivo, de Winston Kobe y esos muchachos. Y todavía no sabemos qué ha pasado ahí en ese caso. Entonces, una cosita que quiero apuntar ahora, eh, de último minuto, que nos llegó ahora es que supuestamente hay agentes de la Policía Nacional que fueron a los alrededores de donde ocurrió el hecho a borrar las cámaras de seguridad. O sea, las fílmicas que captaron las cámaras de seguridad del hecho. Eso fue del no, hecho No, no, con porque si eso, es eso, es si eso fue así... supuestamente... No, no, si eso fue así, lo que hay que abordar en, en, en esos lugares y preguntar si sí o no. No, sí, la eso, gente... Eso no es así. La gente que vea eso, que es que grave. Claro. Cuando si ve no. un policía... Si, un policía cámara, no, no, la verdad, si, si ve un policía que está intentando... Que borren. Con eh, esa obstrucción de la justicia, eso. Eh, que borren la cámara, que es eh, lo que está comentando. Que borren la cámara o, o que ellos mismos le ejecuten. Todo lo que tiene que grabarlo, denunciarlo. Denunciarlo y grabarlo. Claro, porque Exacto. eso no puede. Yo, yo tampoco creo eso. Yo no creo yo eso. Yo no man. creo eso. No creo que. Que, no. mete, que la no, policía no, se meta no, tan no. en rojo como están no, metidos, tan metidos. Bueno. Tan rojo que están y que, que van a hacer eso. Supuestos agentes, supuestos agentes yo están no eso, creo. Señor, yo Vamos. A Rafael Acosta, a Mercedes Suyoa, que los saludan a ustedes, muchachos también. Hey, saludos, saludos, saludos! Que están activos aquí en el aire del pueblo eh, y los osobrosos. Recuerden usted puede debatir el tema con nosotros al 809-725-0505. 809-725-0505, les recuerdo también que usted puede ver este programa después que pasa cuando llega a su casa tranquilo, usted está en España, hora de noche, usted quiere verlo por la mañana, usted está en Rusia, nuestro amigo de Rusia, también usted lo puede ver por el canal de YouTube, Telenor, Telenor, usted se suscribe ahí, deja su comentario sin mala palabra, porque cojo cuerda de una vez y le digo de todo, ya saben señores.